Todos los especialistas, técnicos, eh, incluso las entidades financieras, bancarias, eh, fueron, eh, la verdad es que, eh, tremendamente temerarios respecto de lo que iba a pasar en Chile. Y eso eh, no ayudó eh, a la estabilidad, no ayudó a los precios, no ayudó a que el mercado estuviera tranquilo. Todo lo contrario. Y la verdad es que el resultado con el retiro de los fondos fue absolutamente distinto a todo lo que ellos dijeron. Y nos parece grave. Y queremos saber cuál es la información que hay real del de flujo de dólares, del de comportamiento del mercado financiero, producto de esta medida legislativa que tomó la sede eh, legislativa. Y creemos también que es fundamental saber cómo fiscaliza la CMF a los actores en el mundo financiero, por seguridad y por certeza para nuestro país.